Soy Esmeralda y esta semana el reencuentro es con la paz. Mi nombre es Julián y esta semana el reencuentro es con la paz. Mi nombre es Cindy y esta semana el reencuentro es con la paz. El reencuentro es con la paz, movámonos.